Estamos con la Compañera Delegada del 28. Compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. Bueno, eh, ante nada, bueno, agradecer estos espacios eh, de plenarios de delegados. Eh, me parece sumamente importante. Eh, a través de ello, bueno, logramos herramientas, nosotros como docentes. Es mi primera participación como delegada gremial. Y, y bueno me parece súper interesante eh, porque bueno no solo nos brindan herramientas sino también eh, se escucha las bases eh, que me parece fundamental para democratizar aún más el gremio y, y bueno y llevar las voces de las instituciones las necesidades las inquietudes eh, que, bueno, es sumamente importante y el para